0 5, verifiquemos ganadores cafeterito su número es 1 6 0, 5. delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto ganadores, felicitaciones, queremos saludar a los fieles apostadores en Aguadas cafeterito, más oportunidad para ganar, feliz día